Suena contradictorio lo que trató de hacer Maduro en días pasados ante la ONU, tratando de justificar una cosa con otra. Él se refirió mucho a lo que está pasando en, en Ucrania, en las sanciones que le están imponiendo a Rusia, en la detención para él supuestamente arbitraria de Alex Zapp. Pero es que uno no puede confundir la gimnasia con la magnesia. ¿Por qué? Si él tiene claro lo que está pasando, que a Alex Sapp se le vinculó en un lavado de activos en los Estados Unidos y por eso era su orden de captura. Ya el que ellos lo pretendan disfrazar de otra cosa es, es algo diferente. Ahora, que él se haya valido de eso para que los diálogos en México se hubieran acabado también es otra. Y algo que de pronto Maduro no entiende es que estamos en la era de las telecomunicaciones donde todo se sabe, es muy difícil ahorita tapar, tener secretos es casi que imposible porque, porque todo sale a, luz, a la luz pública, videos, audios, fotos, bueno en fin hoy por hoy se valen de tantas artimañas para que las cosas salgan entonces es muy difícil tratar de taparle los ojos a la gente y decir no mire. y eso es lo que de pronto Maduro trata de hacer cuando él sale ante la ONU, sale ante sus programas de televisión, o sale ante la prensa internacional diciendo, es que el imperialismo, si nosotros nos remontamos a todo lo que ha sido, desde la perestroika, allá por los años entre 70 y 80, junto con Gorbachev, ustedes miran el sentido que tiene eso, y ellos siempre han inventado ese enemigo del imperialismo, o sea, los yanquis, los americanos, y, y pasa lo mismo con Venezuela, Venezuela, Está armando un poco de enemigos, eh, que el enemigo número uno es Colombia y su presidente Iván Duque, y que Iván Duque está haciendo no sé cuántas cosas para derrocarlo. Yo hago una pregunta sencilla, ¿qué ganaría Duque como presidente de Colombia tumbando a, a Maduro? Es algo pues que no tiene lógica, no tiene una base, o sea no tiene cómo sustentar eso que se está diciendo, es algo ilógico o sea entonces comienzan a inventar enemigos y enemigos y es que este, que este y entonces si vamos a Rusia desde la perestroika por ahí por los 70 80 es la misma vaina se quieren inventar un enemigo y que fue por eso que se dividió la unión soviética cuando Gorbachev dijo una palabra que era muy cierta, al pueblo no hay que regalarle las cosas, el pueblo se la tiene que ganar y eso es lo que este socialismo ha inventado de regalarle las cosas a la gente y todos todos en la misma igualdad donde no existen pobres ni ricos sino que todos van a ser pobres vaciados que eso no lo dicen ellos dicen ellos hablan de una igualdad de condiciones pero a la realidad es todos pobres y los únicos ricos son ellos o sea pretende que el pueblo viva como socialista pero ellos viven como capitalistas y aquí están haciendo lo mismo con Alex Zapp, de que supuestamente él estaba como delegado para los diálogos de México, que eso no, no, se, había, no se había hablado, sino que cuando ya lo vieron que está agarrado de la cuerda, pues entonces dijeron, echémosle la mano acá. Y fue la disculpa perfecta para salirse de los diálogos. Eso fue lo que en días pasados Maduro trató de defender a Alex Sap ante la ONU, al que llamó embajador. No se le olvide que él hizo una videoconferencia donde pues, se reúne toda la estancia de la ONU y él salió a defender a Alex Zapp, al que llamó embajador tratando de justificar por todos los medios que es arbitraria su detención cuando día por día salen más ilegalidades en su contra y ojo, de las ilegalidades que le salen a Alex Zapp, el 90% de los delitos están vinculados al chavismo como cosa curiosa Así también se refirió a las sanciones impuestas a Rusia por la Comunidad Europea, según él, injustas por el enfrentamiento que hay en este momento en Ucrania. Alex sap así también se refirió a las sanciones impuestas a Rusia por la Comunidad Europea según el injustas por el enfrentamiento en Ucrania Alex Saab señalado como uno de los testaferros del dictador está preso en una cárcel de Florida en los Estados Unidos el, Vélez, el venezolano expuso ante el Consejo de los Derechos Humanos en la, en la inauguración del 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, el dictador venezolano Nicolás Maduro defendió a capa y espada al empresario colombiano señalado de ser su testaferro. Alex Saab, quien está preso en Estados Unidos, acusado de conspirar para lavar dinero. De acuerdo a las palabras de Maduro, el cual se refiere como diplomático, Dijo, el exembajador embajador saab fue ilegalmente secuestrado en junio del 2020 en Cabo Verde cuando se encontraba en una misión oficial para traer alimentos y medicinas a Venezuela. Hasta ahí la película está perfecta, porque pues eso suena como a novela de mediodía, pero hasta ahí va perfecta. Pero antes de continuar, los invito a que se suscriban a nuestro canal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 Estas babosadas con las que sale Maduro, ¿qué piensan ustedes? Ustedes como pueblo, como televidentes como venezolanos, como colombianos, como hermanos que somos. Pero sí nos interesa que ustedes día tras día nos estén haciendo comentarios. Y como les digo, gracias a ustedes seguimos siendo los chimosos del paseo. Supuestamente Alexa fue secuestrado ilegalmente porque él se encontraba en una misión oficial para traer alimentos y medicina a Venezuela. Pero algo que no recuerda el dictador es que en el momento de su detención el propio Alex Zapp negó tener negocios oigase bien con Maduro e incluso dijo que no lo conocía y ahora que están del cuello como por arte de magia resultó ser nada más ni nada menos que su embajador. Mire la contradicción tan brava, porque no olvidemos que él dijo, no, yo no tengo negocios con Maduro y es más, ni lo conozco. Entonces, aquí ya la primera piedra en el zapato. Según los argumentos de Maduro, el 26 de octubre del año pasado fue secuestrado por militares de Estados Unidos y llevado de manera ilegal hasta el estado de, de la Florida. Su inmunidad diplomática, sus derechos humanos y su propia integridad física fueron violados. Su proceso en un tribunal de Estados Unidos está plagado de graves vicios y distorsiones. Es lo que dice él, pero vuelvo y digo: entre ellos mismos hay contradicción. Luego, Maduro sale saliendo con otra cortina de humo después de que se iniciaron los diálogos en México, donde incluyó a Zap como representante cuando él mismo sabía que era totalmente imposible puesto que Alex Zap ya se encontraba preso en Cabo Verde y ojo con una orden de extradición hacia los Estados Unidos entonces él sabía que era imposible pero él se valió de esa muletilla para así poderse zafar de los diálogos aún así Maduro a pesar de las contradicciones dice que Zap había sido designado representante oficial de su régimen en la mesa de diálogo en México en consecuencia, su segundo secuestro y su extradición ilegal a Estados Unidos son como un deliberado y artero golpe al desarrollo y continuidad del proceso de diálogo en México. A pesar de haber pasado varios meses, este es el primer pronunciamiento que hace Maduro sobre SAP desde que a mediados de febrero la justicia estadounidense revelara que el barranquillero fue cooperante activo de la Agencia de Administración de Control de Drogas, DEA, entre el 2018 y el 2019. El acuerdo de cooperación entre SAP y la DEA incluyó proporcionar a las Fuerzas de Orden Público de Estados Unidos información sobre los sobornos que pagó y los delitos que cometió como parte de sus contratos con el régimen chavista. Maduro insiste en acusar a lo que calificó como la élite imperialista de Estados Unidos y la élite neocolonial de la Unión Euro Europea de violar los derechos humanos de los venezolanos con las sanciones impuestas contra su régimen. También se refirió en particular al Banco de Inglaterra, Novo Banco y Citibank a los que señaló de mantener retenidos fondos de la República Bolivariana. Y como si fuera poco, olvidando lo que él y el régimen han hecho con los medios de comunicación en Venezuela, atacó a la prensa internacional acusándola de criminalizar a su propio gobierno y aseguró que hay una campaña internacional para promover una intervención en Venezuela utilizando la crisis migratoria. Según Maduro, también hace énfasis en que esto es una unión antiimperialista entre Estados Unidos y la Unión Europea, y la comunidad internacional el cual pretenden sacarlo del juego sin contar que lo que está pasando en venezuela en especial la población más marginada es una dura realidad su economía su moneda y su sistema de salud su nivel educativo y más de 6 millones de, que, de migrantes y el retraso de Venezuela después de ser uno de los países más ricos del mundo por su reserva petrolera pasará a ser ahora entre los países más pobres del mundo. O sea que en lugar de avanzar hacia un futuro se retrasó como unos 30 o 40 años atrás. La comunidad internacional y los medios de comunicación, todos los que participamos en él, lo que hemos visto en los últimos años es una cosa totalmente contraria a lo que él está hablando. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.